La cuenca se originó en el Terciario, hace unos 10 y 20 millones de años, cuando la placa eh, ibérica y europea colisionaron y se crearon las cadenas montañosas de los, de los Pirineos. Y se creó el río Ebro, dejando este paisaje que tenemos aquí. Eh, el, el Castillo de Terra se forma porque, eh, por la erosión del, del viento de millones de años. Ahí arriba del todo tenemos areniscas y rocas duras que protegen a los materiales subyacentes de la erosión. Abajo sin embargo tenemos laderas de arcillas que son muy frágiles y tenemos que intentar que se conserven el más tiempo posible para que otras generaciones puedan disfrutar de esta maravilla natural. Bueno, así que has tardado? muy vale, bien. Estamos dando una vuelta circular al polígono de La Bardena, va de lujo, hace calor, en agosto aquí hace calor, por lo que sea, pero nos lo estamos pasando bien, llevamos agüita de sobra, Hemos hecho una paradita a mitad de camino y ya de vuelta, o sea que disfrutando me voy así. de Unch en la iglesia de San Martín de Tours haciendo la ruta medieval y hace muchísimo cargo a es a su novia <risa> Y llegaban a, a una casa donde se iban a reunir su contraseña era dibujar en el polvo sí, sí, sí. Okay. con el pañuelo. El pañuelo era también para no tocarse chicos y chicas. Ah, vale, madre, O sea que ahora podéis no del pañuelo si queréis podéis saltar, ah, o sea. pero sí. ¿Vale? Bueno, pues este es todo controlado, ¿no? Sí, sí, por, favor, por favor, gaiteros. ¿Qué, ¿Qué si mejor. Ah. ¿Cuál? Este, ¿no? Sí. Ah. sí. Ah. sí. Ah. sí ah. Además ah, ha sonado, ¿eh? Ha sonado, ha sonado, sí.